CIS dice que los jóvenes son los que deciden en el último minuto. ¿eh? Más tarde y dudan más. Además, la generación Z se supone que es sumamente impulsiva. Van a votar por primera vez 1.700.000 jóvenes, el 3,8% de la población. Vamos a ver qué, qué piensan del debate. Estuvo con ellos Leire Pérez el debate de A3 Media. Están aquí en A3 Media para debatir los candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas españolas: PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Que nos enteremos de cuáles son sus programas electorales y de ver qué es la, o sea, cuál es la España que quieren y a dónde quieren llegar. Es necesario que este país salga del bipartidismo ya. Pues es que ya, sí que sí, ya ha salido. No, sí, sí ha salido. Las pasadas elecciones y las elecciones pasadas. Pero el que está callado así es, Pablo Iglesias, como voy a el chalet y todo, pues... A la... vosotros... No, me, a la parece, me, parece, me parece que tiene más que ver con la educación que tiene cada uno que con si tiene casa, si no tiene casa o lo que sea. Este país cada vez tiene más gente mayor y menos hijos. Lo que claro. no podemos exigir es que haya una mayor natalidad si vivimos precariamente. en unas condiciones de maternidad horrorosas. Y casi 20.000 son jóvenes. Bueno, hay que reconocer que están hablando de los jóvenes ¿eh? sí. están hablando de, de nosotros libertad, ¿no? libertad, sí, libertad. Sí. el señor casado es muy interesante yo creo que ahora mismo es el que está liderando el que está liderando el que está liderando el debate el que lo está ganando todos los recursos a favor de la vida No va a tener que decidir jamás él nunca va a tener un embarazo no deseado el, él nunca lo va a tener no a el, él nunca lo va a tener con la interrupción del embarazo en las mujeres yo creo que en esto no hay que ser hipócritas. ¿eh? Yo quiero hablar del derecho a la vida de la persona que no ha nacido. Pero, pero, pero vamos a ver, Santiago. Pero vamos a ver, pero, pero, o sea... Vamos a ver. Santiago, Santiago... En el momento, en el momento, o sea, ocho meses, dos semanas. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, no, pero te recuerdo que hay seres humanos que no son considerados personas porque tienen discapacidades mentales. Cuidado. El consentimiento está regulado en el Código Penal desde 1822. Igual, igual, eso hay que cambiar. Porque igual ahora... en la manada está en libertad. Qué falta de respeto... Sí, sí, sí, totalmente. Para hablar de, de la violencia de género. Sí. Qué falta de es respeto. muy triste. Qué falta de respeto. Es precisamente sobre la que no Está muy se, se están basando en faltarse el respeto a los unos a los otros y lo único que están haciendo es que no nos quede claro a quién vamos a votar. A la gente que estaba medianamente convencida la están confundiendo más. No sé de qué. Conclusión ¿eh? Sí con no ella. sabemos si el debate les ha servido para aclarar sus dudas. Ella decía que no. Estoy sí, de acuerdo es que con ella. Vamos a preguntarles. ¿De quién es? ¿De quién es? Bueno, pues después de estos dos debates tan extensos y tan intensos, creo que no he decidido a quién voy a votar. Sé que voy a votar a la izquierda. Pero no, no tengo para nada claro si voy a votar a, a Podemos o voy a votar a PSOE. Sobre todo lo que me ha faltado es eh, hablar sobre la crisis climática que está sufriendo el planeta y a partir de las medidas que utilicemos para, para resolver esta situación es entonces cuando podremos hablar de pensiones, de educación, de sanidad. Pero si ni siquiera cuidamos el entorno en el que vivimos y el planeta en el que habitamos muchísimos millones de personas es muy difícil gobernar. Y, ...y mantener un sistema democrático. Después de ver el debate... ...tengo claro que no sé exactamente a quién voy a votar... ...puesto que pienso que ha, ha faltado un grupo político importante en el, en, el, en el mismo. Creo que han dejado muchas cosas por, por hablar... ...han dejado muchos temas por tocar... ...y realmente no sé a quién voy a votar. Tengo claro que las propuestas del señor Iglesias de Vox... Después de este debate yo sigo sin tener claro a quién voy a votar, a pesar de que mi voto va enfocado a las fuerzas de izquierdas, pero sí que sigo mm, echando en falta eh, algo más concreto en cuanto a las políticas de juventud. Se trabajan de manera transversal en todos los programas, en todos los programas electorales, pero se hacen sin contar con la propia juventud, entonces... Mm, Creo y pienso que se tendría que tener en cuenta y establecer diálogos con asociaciones juveniles, como puede ser Cruz Roja Juventud o Scouts de España, o con los propios jóvenes en propios debates o mesas redondas. Yo, después de este, de este debate y del debate de ayer, tengo cada vez más claro a qué candidato quiero votar, y ese candidato es Pablo Casado. Eh, yo creo que el Partido Popular defiende eh, no, solo, no solo unos ideales, sino también unos principios que yo comparto. Y yo creo que son, esos principios son los, son los más importantes eh, en el sentido de que pueden llevar a España al, al mejor lugar posible, que es entre las mayores potencias mundiales eh, de, de este planeta. De los cuatro, solo uno tiene decidido el voto. Eh, me decías, Jesús, que los más indecisos, los jóvenes y... si sí, sí, se ven bien los, los pero, datos pero... de las tripas del CIS, también entre los indecisos hasta el último momento están las mujeres. Las mujeres, o están sea, jóvenes todo... y mujeres, sí, los pero... más indecisos. Pero bueno, esto lo, lo que lo que da idea es que... Rápidamente, eh, eh, Ana, que muy a que, que Que en, en España es un voto meditado, que los jóvenes meditan su voto, los mayores, las mujeres, los hombres, que, que nadie vota el tuntún, sino que realmente oh, nos, lo tomamos, Oye, eh, nos lo tomamos muy en serio porque es un, es un no reflexivo. solo es un derecho es un deber de un ciudadano procurar lo mejor o lo que cree mejor decisiones dentro